Con la entrada de la primavera y el incremento de horas de luz es el momento de comenzar a germinar. Muchos cultivadores comienzan a decantarse por genéticas rápidas para poder exprimir toda la temporada de cultivo. Por ello hoy vamos a hablar sobre el cultivo de autoflorecientes en exterior. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Desde Punta del Este, Uruguay, Armando Faso nos pregunta, ¿qué variedad autofloreciente me recomendarías para exterior? Hola Armando, si buscas una autofloreciente compacta, resinosa, de intenso olor y extremada potencia para exterior, te recomendamos la Red Dwarf Auto de nuestros colegas de Udacity. Red Dwarf es un híbrido que nació para mantener el patrón autofloreciente de su hermana White Dwarf. Tras un trabajo de selección en cada uno de sus parentales, durante más de 15 generaciones se han escogido los mejores rasgos, destacando sobre todo la producción, la rapidez y la intensidad aromática. Esta combinación de rasgos ha favorecido que Red Dwarf tenga un crecimiento explosivo. Destaca su peculiar forma de candelabro por sus múltiples ramificaciones. Esta forma ayuda a soportar durante las últimas semanas racimos florales compactos que desprenden un excepcional aroma difícil de ocultar. Su sabor recuerda al de Skunk, pero con toques picantes y más terrosos. Su efecto, como buena indica, es duradero, relajante y muy cerebral. Perfecta para una tarde de relax. Así que, Armando, si lo que quieres es una variedad autofloreciente, discreta y rápida de cultivar, nuestra recomendación es que te decantes por la red Dwarf de Budasí. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy.